Vamos a acercarnos, vamos a acercarnos con el presidente municipal de Los Cabos. Dale para abajo. Vamos a acercarnos con el presidente municipal de Los Cabos que está repartiendo ahorita en este momento los Flyers para la carrera, para la carrera de este campeonato que inicia aquí en, en Los Cabos. Antonio, un momentito, ¿cómo te sientes en esta fiesta? Ven además que el garabía de off Road. No, la verdad que yo, como siempre lo he dicho, una gran afición aquí en Los Cabos. Me da un gusto el que los clubes de nuestro municipio estén participando en este serial de deportivo Cabos, donde el único fin es que se conviva, tengan este momento de entretenimiento, de recreación, de familia, y que se fomente la práctica de los Road. Como ustedes saben aquí, eh, Los Cabos siempre han estado a eso, a nuestro gobierno le interesa mucho pues, que sea a través del deporte, eh, a través de, de lo que es esta eh, bonita a, afición que se tiene aquí en nuestro municipio. Y hoy tenemos un gran evento, pues aquí iniciamos el serial de porticavos con la, con la carrera de la Tormenta del Desierto en el Club Gailanes de, de, de lo que es el Loco Sandoval, Luis Loco Sandoval. Eh, donde hay mucho entusiasmo por participar, hoy lo estamos viendo y, y nos da un gusto, pues va a ser totalmente gratis para la familia, lo único que tenemos es control a la entrada para evitar tener algún problema eh, lamentar, pero sabemos de lo organizado que son eh, quienes participan en este en ese deporte y sin duda alguna, muy importante y que va a ser un éxito. Tony, un presidente municipal, un piloto que le ha apostado al off-road, ¿Qué ves más enfrente? ¿Qué ves más allá de lo que estamos viviendo ahorita en este momento? Bueno, la verdad es que lo que más me interesa a mí es ver la unidad, ver trabajar todos en un solo sentido, sobre un objetivo muy claro. Y creo que en el Estado se puede lograr eso. Eh, hemos visto pues, que eh, cuando estuvimos en la toma de protesta de la asociación estatal de Old Rock, de ese gran entusiasmo que hay por la participación, y bueno, siempre nosotros estaremos muy pendientes de ello para seguir fomentando, promoviendo y con, apoyando en la medida de nuestras posibilidades para que a nivel Estado, a nivel municipal, en todos los rincones del Estado y de nuestro municipio, se tengan la oportunidad de los jóvenes, las familias, los adultos, la, la, las mujeres, todos participen, porque la verdad que se demuestra ahí el gran entusiasmo que tienen ellos de participar. y, y bueno lo hacemos sanamente y eso es importante. Muy bien, pues enhorabuena y pues que todo vaya bien con este campeonato de Porticabos. ¿Algo más que quieras agregar, Tony? Que invitamos a todos los corredores, los, los pilotos de, de nuestro estado y del municipio de Los Cabos, a toda la afición a participar en este, en este gran evento y todo el serial que tenemos y yo creo que eso es lo más importante y que siempre estaremos muy pendientes apoyando pues el, el deporte eh, y en especial lo que es esta, esta rama del Love row que para nosotros es muy importante y que tiene mucha afición. Los invitamos a las fiestas de San José del Cabo, fiestas tradicionales, patronales, con una gran diversidad de, de, de actividades para todos los gustos. y que la, la gran mayoría de los eventos son gratuitos para beneficio y disfrute de nuestras familias, tanto de, de Los Cabos, pero también de Baja California Sur y cualquier parte del país o del mundo. Muy bien, pues ahí lo tienen Antonio Agúndez, presidente municipal de Los Cabos, impulsando fuerte el off-road ahora con este proyecto de Porticabos que viene a consolidar la unidad de todos los grupos que hacemos off-road aquí, de toda la afición y todas las, las familias. No se vayan, seguimos con el evento, síganos por www.elpatorojo.com.